Soy Diego García y este es el vídeo del reto para la tercera unidad del curso Cultura Maker en Educación del INTEF. Con este tercer reto queremos ayudarte a conseguir los objetivos que nos fijamos al iniciar esta tercera unidad y que están relacionados con conocer a Arduino y cómo utilizarlo. Para ello, te damos dos alternativas para completarlo. La primera... Busca algún proyecto sencillo con Arduino. Puede ser un proyecto que veas posible y que te sea cercano y útil en tu entorno. Una vez elegido, revisa los componentes que vas a necesitar y la programación que vas a usar. Analízalo y comparte dicho análisis en tu portfolio. La segunda, si te animas a hacerlo, Piensa en algún proyecto de utilidad que puedas realizar en tu entorno, trata de crearlo utilizando una placa controladora, Documentalo de la manera que consideres oportuna y compártelo en tu portfolio del curso. Te agradecemos que compartas tus avances con el resto de participantes del curso a través de las redes sociales.